Utilizamos este tiempo para circunstancias que en general son ciertas o para hablar de acciones habituales, rutinas o situaciones que están ocurriendo en este momento o en un futuro cercano. Necesitamos practicar. Yo abro el libro. Yo leo en la biblioteca. Yo aprendo español. Mi amigo decide estudiar en la biblioteca. Él escribe en el cuaderno. Nosotros no comemos y no bebemos en la biblioteca. Tú no debes correr en la biblioteca. Y tú, ¿qué haces en la escuela? ¿Escribes? ¿Lees? ¿Aprendes? Yo debo ir a clase. ¡Hasta pronto! Notas finales Estructura Sujeto, verbo, objeto Yo bebo café En una oración con dos verbos seguidos solamente se conjuga el primer verbo. Yo decido beber café en la biblioteca. La forma negativa del presente simple se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no bebo café. Una manera de formar una pregunta es levantar el tono de voz al final de una oración declarativa y se agrega signos de interrogación al principio y al final. ¿Tú bebes café?